Pues en mi adolescencia para, yo quería ser parte del grupo, entonces empecé a salir con un grupo de chicas que bebían muchísimo y siempre acababan borrachas. Íbamos a la discoteca o a cualquier bar y lo, lo más guay ¿no? era beber alcohol, mucho, hasta emborracharte. Como a mí no me gustaba, bueno, entonces si a mí no me gustaba, pero si bebías eras guay y si no bebías no podías formar parte del grupo. Entonces yo pensé sobre ello, ¿no? Quería formar parte del grupo, tenía que beber, porque si no, si no bebía, me sentiría, me fluiría, tendría que irme, buscarme otra gente y me hacía sentir triste. También me aburría mucho que yo siempre tenía que acabar mirando de las demás. Entonces, mmm, decidí beber pero vi que eso no iba conmigo, me sentaba muy mal, acababa, bueno, me encontraba mal, vómitos y tal. Y al final pues decidí Tenía dos opciones, decirles adiós o buscarme otro grupo. Entonces para mí era muy difícil porque pensaba, bueno, la época de la adolescencia, que piensas que va a ser muy difícil encontrar a gente como tú, pero al final opté por decir adiós y encontré un nuevo grupo. Y entonces eh, que me acepté a mí misma que no no podía beber, no me iba bien. Y, me, y bueno, que siempre, hay gente, siempre puedes encontrar a gente afín a ti, no tienes por qué... Renunciar a como tú eres para que te acepten porque siempre habrá alguien allí, ahí fuera que, con quien podrás coincidir en algo. <ríe>